mucho tiempo que no pero... bueno calientito México cuando sí, sí. me caigo me caigo para acá. No. ¿Cuántas? háblale a le vamos a hablar vamos a... a... que te ¿Cómo ¿cómo estás, bien bien aquí que usted claro. o sea bueno.